Hey, bienvenidos a Classy Messy. Yo soy Messi. Yo soy Classy Conceal and Define de Makeup Revolution en el color C6. Voy a mezclarlo con Pure Beige de LA Girl y voy a hacer algo que nunca había hecho y es dejar el concilio descansar un poquito antes de difuminarlo y voy a tomar el segundo tono ahora voy a tomar el otro lado la consistencia se siente más pegajosa de lo normal voy a fijar el concealer con una mezcla de dos polvos que me gusta mezclar Vámonos con los ojos, voy a estar usando esta sombrita de Colourpop que se llama Cusp Y me la voy a poner en el párpado móvil Y sé que es una manera poco típica de comenzar un maquillaje Ahora con esta paletita de Sleek voy a tomar el verde más oscuro de la paleta y me voy directamente a la cuenca, por aquí. Y no voy a subir mucho esta sombra. La voy a dejar hasta aquí. Básicamente la cuenca y difuminadita un poquito hasta más arriba de la cuenca. Y ya. Ahora quiero ver cómo se ve si agrego un poquito de esta sombra verde de mi paleta mascarada de Lluvia's Place. Con el dedito también, porque es una sombra brillosa. Por aquí. Esto agrega un poquito más de brillo por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonita! Esta sombra marrón. Con este tono marrón en mi brochita bajé por la nariz y contorneé un poquito la nariz. Voy a tomar la misma marrón y con ella voy a pintar aquí debajo del ojo, mi párpado inferior. De hecho voy a agregar otro poquito de ese mismo marrón por aquí. Algo que casi nunca hago, que voy a hacer hoy, es agregar un poquito de delineado negro. Voy a hacer una bien pequeñita. con un poquito de máscara voy a usar Bad Girl Bang de Benefit. Un poquito de rubor ahora... este iluminador para iluminar mi nariz. Un poquitín por aquí, otro poquitín por aquí. Quiero agregar un, una iluminación aquí dorada. Voy a usar este dorado de mi paleta máscarada. Es un dorado que no es demasiado clarito. Creo que es demasiado oscuro. Voy a agregar una gotita de este para darle otro toque más clarito. De nuevo el más oscurito Y ahora el más clarito Eso puede terminar siendo una locura La elección la de labial de hoy Yoshi de Ellary Yoshi es el nombre de su hija No sé si conocen a Ellary Tengo mucha base en los labios Bálsamo labial, los labiales mate líquidos de Colourpop son muy secos Así que es mejor ponerse por lo menos un bálsamo labial encima Vamos a ver cómo me queda el arillo yo sé que con este look será un poquito loco Pero si me queda muy feo me lo quito y hacemos otro intento con otro color El color está excesivamente bonito estos es labiales mate de ColourPop, hay que tener cuidado al aplicarlos porque donde lo pones, si los dejaste secar, se quedó ahí, ¿eh? se quedan ahí. Ahora vamos a esperar que se seque, a ver en realidad cómo me queda porque todavía está brillante, porque está húmedo y es un labial súper super mate. Ya van a ver ahora. El labial está tardando bastante en secar, todavía no está seco y decidí, mientras tanto, agregar un poquito de. Okay. ok. Decidí agregar un poquito de... Integrarlo un poquito con el marrón aquí. Me gusta, me gusta. La labial no seca. Bueno, y el labial está seco. Así que este es el look. Espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like. Y suscríbete a clases y estoy subiendo videos casi todos los días, así que sí, suscríbete, no te lo pierdas. <muchas>